Hola, estamos aquí con Jane Rodríguez del Tronco, y experta en marca personal, coach, y viene a contarnos qué podemos hacer y para qué es importante esto de la marca personal en nuestra empleabilidad. Jane, bienvenida. Muchas gracias, Rosa. Y te hago una pregunta directamente. ¿Qué es esto de la marca personal que nos tiene locos a todos? Con, trabaja tu marca personal, trabaja tu marca personal. Vamos a cursos de empleabilidad y es, trabaja tu marca personal. ¿Qué es la marca personal? Bueno, pues eh, la marca personal, podemos encontrar muchas muchas definiciones por, por ahí, ¿no? Pero básicamente a mí me gusta me gusta decir que la marca personal es esa huella, ¿no? Que, que dejamos en, en los demás, eh, la forma en la que se acuerdan de, de nosotros y, y, por supuesto, pues tiene una vinculación no solo con lo personal, sino también con lo, con lo personal, ¿no? Y, y es importante trabajar esa, esa marca personal en el ámbito profesional, pues básicamente para poder eh, proyectar esa imagen que queremos proyectar. ¿no? O sea, En muchas ocasiones lo que puede suceder es que la imagen que estamos proyectando, la imagen que tiene de nosotros, pues es diferente ¿no? de aquello que queremos comunicar y para lo cual queremos que nos tengan en cuenta profesionalmente. ¿no? Entonces, cuando hay una diferencia entre esa imagen que tienen de mí como profesional y hay una diferencia entre lo que yo quiero comunicar, pues es lo que se llama personal o el marketing personal, ¿no? Es decir, tengo que hacer un ejercicio para cambiar mi comunicación, para cambiar cómo me posiciono en el mercado, para que me reconozcan como ese profesional que quiero que me reconozcan para esos servicios que, que puedo ofrecer, ¿no? Entonces, la marca personal es la imagen que estoy proyectando, el, el marketing personal sería ese proceso para que esa imagen que quiero proyectar sea efectivamente la que, la que proyecto. Bueno, estamos aquí que también dentro de, de, del mundo de la empleabilidad, Jane lleva todo el tema de marca personal. Y yo trabajo con muchas personas para desarrollar ¿no? su empleabilidad. Y también trabajo en la selección, seleccionando personas, seleccionando profesionales. Y claro, nos fijamos mucho y la gente no es consciente de que desde este lado, desde el lado del que selecciona, tenemos poco tiempo para conocer a las personas. Tenemos el currículum, se hacen dinámica y una entrevista. Total, si le sumas a todo, pues puedes tener a lo mejor una hora. En una hora, el candidato tiene que mostrar lo mejor de sí mismo. Tiene que ser capaz de transmitir al seleccionador aquello que realmente es capaz de hacer. Muchas veces yo les digo a las personas ¿qué pasa? Que perdemos oportunidades no porque no seamos buenos, sino porque no hemos sido capaces de mostrar a la persona que teníamos delante qué podemos hacer y lo bien que encajamos o no en un puesto de trabajo. ¿no? La marca personal, claro, la imagen que las personas dan en redes sociales, también desde la selección miramos, ¿No? Buscamos a ver qué ponen en LinkedIn, si tienen LinkedIn, si no tienen, si mmm, lo utilizan o lo tienen ahí pero nunca comparten nada y buscamos también ¿no? qué se sabe o qué dicen de estas personas y todo eso influye. Al final nosotros no tenemos más herramientas que ese currículum, que esa dinámica, que esa entrevista y lo que su marca, sus redes, ¿vale? lo que la gente puede decir de ello. Eh, ¿Por qué se habla hoy tanto? Porque yo llevo muchos años dedicándome al tema de la empleabilidad, y tú muchos años al tema de, de la, del marketing, pero sí es verdad que hace unos años para acá es cuando más boom ¿no? ha tenido esto de la marca personal. ¿Por qué se habla hoy de marca personal tanto? Bueno, se habla, se habla mucho de marca personal y, y tengamos en cuenta que es algo que, que ha existido siempre, pero que es verdad que de manera quizás consciente se habla de marca personal desde finales de, de los 90, ¿no? Desde, se dice que, que el inicio de la marca personal es un artículo que publica Tom Peters en la revista Fast Company, una revista americana, y que habla de ese marketing aplicado a ti, ¿no? A tus servicios eh, profesionales. Eh, ¿Por qué se habla tanto de marca personal? Pues, mira, porque hoy en día es muy difícil diferenciarse en el mercado, ¿no? Antes es verdad que cuando tú estabas hablando de selección, ¿no? de procesos de selección, antes era, más fácil en el sentido de que, bueno, pues alguien que tenía más experiencia, o alguien que tenía experiencia en un determinado sector, o alguien que tenía una determinada formación, bueno, pues eso lo hacía como un candidato diferente, ¿no? O sea, era mucho más fácil el, el distinguir aparentemente el talento en función de esa experiencia y en función de esa de esa trayectoria académica, ¿no? O de ese bagaje académico. Claro, sea, ¿qué ocurre? Que estamos en un momento en que es muy difícil diferenciarse, y en algunos casos casi imposible por esa experiencia o por esa formación únicamente, ¿no? Entonces, desde el lado de los seleccionadores, desde el lado de las empresas, pues, obviamente, se busca ese punto de diferenciación distinto que cada vez es más complicado conseguir, ¿no? Entonces, eso por un lado, o sea, es importante para, para poder diferenciarte y en muchos casos no se trata de añadir muchas cosas a tu currículum, sino que efectivamente se trata de ponerlo en valor y una cosa muy importante que has dicho, Rosa, y es... De, de transmitir de manera muy eficaz, yo para que valgo como profesional, ¿no? O sea, yo hay algo que, que le digo mucho a, a mis alumnos ¿no? y, a, y a mis clientes y es, cuando alguien se acerca a ti a venderte cualquier cosa, lo primero que pensamos, ¿no? Cuando alguien se acerca a nosotros a vendernos algo y es, bueno, ¿y de lo mío qué? O sea, a mí, de, en esto que me estás ofreciendo, ¿a mí para qué me importa o a mí por qué me interesa o yo qué necesito? ¿no? Bueno, pues cuando eso lo aplicamos a la empleabilidad y lo aplicamos a la marca personal, pues tiene una relación completamente directa. Es decir, cuando yo me acerco a un posible reclutador, cuando yo me acerco a una empresa, a alguien que me puede comprar mis servicios profesionales, lo que tengo que pensar primero es quién es esa persona, tengo que empatizar con esa persona, tengo que entender qué está buscando, cuáles son sus necesidades. Y en función de eso, de esas necesidades, los problemas que tiene la organización, los retos a los que se está enfrentando en ese departamento, yo tengo que construir mi discurso. ¿no? Y digamos que toda la trayectoria, es decir, ese currículum, ¿no? Lo que ponemos nuevamente en el currículum, que es mi bagaje académico, mi experiencia profesional, es la razón para creer que yo soy capaz como profesional de dar esas soluciones, ¿no? Entonces, esa es una parte importante de por qué se habla tanto de marca personal. La otra parte, pues digamos que tiene en gran medida relación con dos cosas, ¿no? Una es con el propio mercado laboral. Eh, es más difícil diferenciarse y, por otro lado, mmm, se publican de media, esto depende del sector, depende del área funcional, depende del país, incluso, ¿no?, del nivel jerárquico en, en una organización, una en eh, una institución, pero cada vez se publican menos ofertas de trabajo, ¿no? O sea, se publican como de media un 20%, como he dicho, depende de la situación. Claro que ocurre que si yo... Mi búsqueda de empleo la baso en presentar mi currículo en ofertas de empleo que están publicadas, pues estamos de atacar el 80% del mercado, ¿no? ni más ni menos que el 80% del mercado. ¿no? Entonces, ¿cómo ataco ese 80% del mercado? Pues naturalmente lo ataco a través de la marca personal, es decir, alguien me encuentra, no hay cierta visibilidad, alguien me encuentra y la otra parte por la cual eh, puedo atacar ese 80% del mercado, pues sin duda es, la red de contactos, ¿no? Lo que se llama hoy networking, pero que sin un discurso muy claro de qué es lo que tengo que ofrecer, pues ese networking también perdería peso. Y hay un tercer factor, que, que por el cual también se habla mucho de marca personal y es tiene que ver con las redes sociales, ¿no? O sea, se ha democratizado mucho ¿no? el, el poder promocionarnos, el poder promocionar cualquier cosa gracias a las redes sociales y de hecho no solamente que se ha democratizado y está en, la, en manos de, de cualquiera haciéndolo bien, con una buena comunicación, con una estrategia muy clara, sino que en muchos casos es la primera puerta, ¿no? O sea, yo hay gente que me dice, Jim, creo que tengo muy buen currículum, creo que soy muy buen profesional y al final es que mando el currículum y ni siquiera me llaman, ¿no? Bueno, pues cuando empiezas un poco a, a mirar la consistencia y la coherencia de, de, de ese eh, currículum con el mensaje que está transmitiendo esa persona en redes sociales, pues a lo mejor ahí es donde está fallando, ¿no? O sea, eh, mi presencia en la red, mi reputación digital, mi imagen en la red, en la mayoría de los casos es esa primera puerta, ¿no? O sea, yo digo... Yo he hecho selección, no me dedico a la selección, pero he hecho selección para, para mi empresa y, y es fundamental. O sea, yo recibo un currículum y lo primero que hago es googlear buscar a esa persona en las redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero más información. Quiero ver si hay algo diferente en esa persona. Quiero tener algo también para descartar, ¿no? Cuando me llegan un montón de currículums. Entonces, no me vale con tener una gran trayectoria, una, un buen bagaje no o eh, una buena trayectoria académica, sino que además, pues, me tengo que trabajar muy bien el currículum y tiene que ser muy consistente con esa imagen que estoy dando también en redes sociales. Entonces, por todo eso se habla de marca personal. Hay una parte de aquí también, escuchándote, ¿no? Súper importante, que es la parte de autoconocimiento, ¿no? De autoconocimiento y de, de elegir hacia dónde pongo el foco, porque al final no puedo servir para todo el mundo, sino que tengo que tener claro a quién me dirijo y dónde aporto más valor, ¿no? Eh, y esa parte a veces se nos olvida, ¿no? A veces es como apuntamos a todo, tiramos a todo y sirvo para todo. Y cualquier trabajo me vale. Eh, nosotros desde, desde esta parte decimos mucho que se ponga foco, que se ponga objetivo y que eso me de cerrarnos puertas nos abre puertas, muy al contrario de lo que pensamos, ¿no? Yo es que un trabajo de lo que sea, de psicólogo de lo que sea, de, de marketing de lo que sea, de lo que sea, pues de lo que sea... No me sirve porque no me voy a quedar contigo, ¿no? Esa eh, no me voy a acordar de ti cuando necesite a un psicólogo clínico experto en sexualidad. Y ahí va a estar. Pero si eres psicólogo para todo, pues no me voy a de ti. Entonces es importante, ¿no? Según te he escuchado oye, esta parte de autoconocimiento, de pensar exactamente quiénes somos, cuáles son mis fortalezas, qué quiero y qué puedo aportar. Y desde ahí, mostrarlo, ¿no? O sea que por un lado, eh, no engañar. No mentir, la mentira tiene las patas muy cortas, ¿no? Y por otro lado, mostrar. Hay una frase que yo te he escuchado algunas veces, ¿no? Que es ser bueno y además parecerlo, ¿no? Si no eres bueno, ¿no? Y si no eres bueno, pues aunque lo parezca, vas a durar poco. Si eres bueno y lo pareces, pues genial, te van a comprar, te van a probar y se van a quedar contigo. Y si eres bueno y no pareces, pues no te van a comprar, ¿no? Sí, de hecho, o sea, yo hay, hay una, una, una cosa que trabajo mucho en, en marca personal que es el, el, el ser, el hacer y el parecer, ¿no? O sea, eh, casi siempre cuando nos aproximamos al tema de la marca personal o al tema del networking eh, tenemos como, como una barrera, ¿no? Como una creencia limitante que confundimos la, la, la humildad, la modestia, ¿no? Con, con el hecho de, de vendernos o de no vendernos profesionalmente. Y yo casi que le daría, desde un punto de vista de antropológico, casi la vuelta, ¿no? Es decir, si yo tengo un talento, si yo tengo algo que ofrecer a alguien para resolver algo que está buscando y no me conoce, pues, también se está perdiendo la posibilidad de resolver eso que está buscando, ¿no? O sea, que yo casi que le doy la vuelta, eh, sería nuestra obligación, de hecho, ¿no? De, de poner en valor lo que somos capaces de hacer, lo que tenemos que ofrecer y de contarlo para que alguien se pueda beneficiar de eso, ¿no? O sea, para mí la marca personal tiene que ver más con los demás que conmigo mismo, en ese en ese sentido, ¿no? No es egoísta, no es, no es falta de humildad, ni falta de modestia, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, para mí es ser, por supuesto, un buen profesional y una buena persona, Dar resultados, ¿no? El hacer el comportamiento es muy importante y al mismo tiempo hay que parecer desde el buen sentido, desde la autenticidad, ¿no? Y desde lo que puedo aportar a, a los demás, o sea, eso es clave. Y en esa parte del autoconocimiento que decía Rosa, fundamental, ¿no? O sea, yo veo siempre la, la marca personal, la trabajo con, con un modelo que es el modelo CAF, ¿no? que es el, el modelo en el que yo he intentado resumir bueno, pues los principales eh, pasos, incluso ejercicios que hay que hacer para trabajar una marca personal. Hay muchos modelos en el mercado y al final todos venimos a decir más o menos lo mismo. ¿no? Quizás el mío eh, pues tiene una parte mucho más de coaching, ¿no? más de introspección, más de desarrollo personal y más de encontrar también en un objetivo profesional que sea coherente ¿no? con, con, con la vida que yo quiero llevar y con, con mis valores y con mis prioridades y motivo, mis motivaciones en general, no solo en el ámbito profesional, ¿no? Pero fíjate que el autoconocimiento, este modelo CAP, es el modelo de la coherencia, de la autenticidad y la visibilidad, ¿no? La visibilidad sería como el plan de comunicación. Pero fíjate que tanto en coherencia como en autenticidad, que son las dos primeras fases, el autoconocimiento está presente, ¿no? O sea, hay una parte de introspección muy importante que es, eh, primero, eh, ¿Qué es importante para mí? ¿no? ¿Qué es lo que me interesa profesionalmente? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me hace fluir? ¿no? Desde el punto de vista también de la, de la psicología, el flow. Y, y ahí lleva un, un trabajo enorme ¿no? que tenemos que hacer como, como profesionales y como personas y donde además tenemos que ser, tener mucha autoconfianza y ser muy fuertes para defender aquello que realmente nos sale de dentro, ¿no? O sea... Cuando definimos nuestros objetivos profesionales, muchas veces lo que ocurre, lo que yo veo, es que nos dejamos influir por nuestro entorno, ¿no? O sea, por lo que los demás esperan de nosotros, por lo que parece que ahora es una oportunidad en el mercado, y no nos escuchamos, ¿no? Y, y eso es lo que nos hace muchas veces ir contra natura, ¿no? O sea, decir, pues si es que yo no quiero ir por este sitio, si yo lo que querría sería apostar por esta otra cosa porque además yo valgo para esto, ¿no? Y ahí está esa parte del autoconocimiento de la segunda fase, de la fase de la autenticidad, ¿no? Que es descubrir cuáles son mis talentos, descubrir cuáles son mis fortalezas, qué es lo que me hace, ¿no? Un ser único y especial y, y para qué estoy, y me voy a poner muy profundo, y para qué estoy en este, en este mundo, ¿no? O sea, es la vinculación entre la vocación, la misión y, y el don, el talento que, que traigo para, para desarrollar. Ahora, al mismo tiempo del autoconocimiento, te diría Rosa, que es una mirada muy hacia adentro, ¿no? También tenemos que hacer una mirada hacia afuera, esa es la realidad. En la fase de la coherencia, cuando yo defino mis objetivos, aparte de trabajar en qué me gusta, ¿no? Ahondar en mis motivaciones y en mis valores y todo esto, tengo que mirar al mercado, ¿no? O sea, tenemos que ser realistas, tengo que mirar al mercado. Yo, por ejemplo, eso es una cosa que veo que falta mucho en la universidad. O sea, los chicos no saben realmente cuáles son las posibilidades de carrera profesional, no saben cómo funciona una organización, cómo funciona una empresa, qué departamentos hay, qué sectores hay, qué carreras, o sea, hay mucho desconocimiento en ese sentido. Entonces, yo siempre les digo, les animo, por favor, salir y preguntarle a la gente, ¿tú en qué trabajas? ¿en qué compañía? ¿cómo es tu trabajo? ¿a qué te dedicas? ¿qué es lo que más te gusta, lo que menos te gusta? Porque además tendemos como a idealizar, ¿no? O sea, esa compañía que su producto me gusta, ¿no? Como consumidor, pues es la, la compañía en la que querría trabajar. Por supuesto, una compañía que es B2B, ¿no? Una compañía más industrial que ni siquiera la conozco, pues no me la planteo, ¿no? Y luego hay como profesiones, pues que, bueno, pues que llaman mucho más la atención, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que yo les reto, ¿no? O sea, como les digo, bueno, y si tuvierais que trabajar en marketing en una aseguradora, o en comercial en una aseguradora, ¿no? Y muchos de ellos dicen, no, por Dios, en el mundo del seguro no. Y en marketing y ventas tampoco, que yo valgo para otra cosa. Digo, pues, a lo mejor es uno de los sitios donde mejor puedes desarrollar tu carrera profesional. no Entonces, me gusta mucho retarles no para que analicen el mercado y para, y para quitarles ciertos mitos que creo que lo único que hacen es limitarles en su desarrollo. Eso como análisis del mercado en, en la definición de los objetivos, no en ese a dónde voy que es la fase de la coherencia. Pero también hay que mirar al mercado para dos cosas fundamentalmente. Una es para qué piden las empresas, qué piden las organizaciones. Eh, porque yo mi discurso lo tengo que montar ¿no? en función de lo que necesitan esas empresas en estos departamentos o en, esas, en esa situación por la que están viviendo. Y luego tengo que hacer otra mirada en el mercado, que es no solamente las empresas, sino también con quién estoy compitiendo como profesional. ¿Qué es lo que a mí me hace diferente de aquella gente que tiene un perfil muy parecido al mío que quiere trabajar en algo muy similar a lo que yo quiero trabajar, bueno, pues, ¿qué puedo aportar yo que no pueden aportar los demás? ¿no? Para encontrar ese punto de diferenciación o esa ventaja competitiva. Claro. Eh, Caz, coherencia, autenticidad y visibilidad. Perfecto, pero fíjate, ya tú y yo compartimos que entre las muchas cosas que hacemos, damos formación. Y damos formación tanto a directivos, ¿vale? En empresa, como formación en universidades. Y el máster. Eh, y a mí hay una cosa que me preguntan mucho eh, cuando es, es universidad o es máster, ¿no? Y es, sí, pero claro, esto para buscar empleo y esas cosas, para el que ya tiene una trayectoria y lleva un tiempo, sí, pero para un universitario, ¿yo qué pongo? ¿Yo cómo me muevo? O sea, es ese impulso, ese primer paso, que evidentemente tiene que trabajar esa coherencia, esa autenticidad y esa visibilidad, pero tú a esta... Jóvenes, universitarios, ¿qué les dirías cuando sienten, porque es un, un, una emoción, ¿no? Sienten que ellos todavía no tienen nada que aportar, ni nada que decir, ni nada que hacer. Entonces, muchas veces, y o ayer sea, estaba con, con dos grupos de máster, les decía, es que a veces que pasáis por los máster sin pena ni gloria, o pasáis por la universidad sin pena ni gloria, empezar a trabajar en vosotros, a posicionarnos, y la pregunta es, ¿cómo? Entonces, ¿cómo podemos decirle a esas personas jóvenes, a esos universitarios, que empiecen a trabajar desde ya su marca personal? todos hemos sido becarios alguna vez, o sea, que nadie ha nacido con experiencia, o sea, todos nos hemos tenido que, que enfrentar a ese momento en el que terminábamos de estudiar, entrábamos en el mercado laboral sin experiencia, ¿no? O sea, que lo primero también es desmitificar y normalizar la situación, ¿no? Todos en algún momento hemos pasado por ahí, ¿no? O sea, nadie nace sabiendo, nadie nace ya con una carrera profesional a sus espaldas, ¿no? Un poco para quitarle hierro al asunto. Segundo, bueno, por supuesto estoy contigo, o sea, yo creo que hacer una carrera universitaria, yo creo que hacer un máster... Es para vivirlo y es para aprovechar la oportunidad para aprender, para hacer networking, para conocer a nuevas personas, para conocer al mercado. Y es una oportunidad también para complementarlo con, con cierta experiencia. O sea, yo creo que no hace falta trabajar ocho horas al día o nueve horas al día mientras estás estudiando, pero sí que incluso como voluntario, ¿no? Colaborar en algunas tareas donde yo me vaya retando, donde yo me vaya viendo a mí mismo y donde yo vaya acumulando experiencia poco a poco. ...y desarrollando habilidades, ¿no? Que es fundamental más allá de los conocimientos o las competencias técnicas que puedo adquirir con, con esos estudios que, que estoy haciendo. Y luego el cómo posicionarte a mí me ocurre mucho, por ejemplo, en, en los universitarios, ¿no? cuando, cuando damos la, la formación en LinkedIn, que es algo así como muy específico, ¿no? y que dicen, ¿pero qué pongo? ¿Qué pongo? ¿no? Si además estoy haciendo, pues yo que sé, muchos a lo mejor que están haciendo, pues, ADE y Derecho, ¿no? que además las dos carreras son súper abiertas y cuando las combinas, imagínate la cantidad de salidas profesionales que puede tener. ¿no? Y yo les digo, tenéis que elegir, y si tenéis que elegir un público objetivo, tenéis que elegir una industria o un área funcional, pues vamos a empezar por aquellas que en entrada parece que tienen más que ver conmigo, que me llaman más la atención. ¿no? O sea, pues estamos estudiando, no sé, además derecho, por seguir el mismo ejemplo, y me gusta más pues, la parte de la empresa. Y dentro de la parte de la empresa, pues me gustan más las finanzas. Bueno, pues ya tengo un área funcional para empezar a posicionarme, ¿no? Bueno, pero resulta que me gustan las finanzas, pero además me gusta, me lo estoy inventando, pues el sector del entretenimiento o el sector deportivo. ¿no? Entonces, siempre vamos a combinar en ese posicionamiento la industria o las industrias a las que me voy a dirigir, y podemos poner incluso dos o tres porque estamos empezando, no pasa nada, y las áreas funcionales siempre que sean complementarias, ¿no? O sea, pues, bueno, pues, a mí me gustan las finanzas y, además, me gusta el controlling, ¿no? O me gusta el marketing y me gustan las ventas. O me gustan las finanzas y me gusta la auditoría, ¿no? Siempre que sean complementarias las áreas funcionales, pues, puedo poner un par de ellas o tres. entonces cuando yo me posiciono, por ejemplo, en LinkedIn o incluso en mi currículum, tengo que tener muy claro a quién me quiero dirigir. Pero aquí ocurre algo que tú has dicho antes y es, eh, no, yo estoy aquí para todo, para cualquier cosa que me salga. ¿no? Lo que hay ahí detrás efectivamente es una emoción. Yo le llamo el miedito del marketing. No, Ese miedito del marketing no solo pasa cuando, cuando estamos en un proceso de empleabilidad o en un proceso de selección. Pasa también cuando yo quiero lanzar un negocio, quiero lanzar un producto, o un servicio al mercado, y entonces alguien me pregunta, ¿y cuál es tu público objetivo? No, y tú dices, todo el mundo. No, vamos a ver, todo el mundo no, o sea, todo el mundo potencialmente te puede comprar, claro que sí, ¿no? A nadie le vamos a decir, no compres mi producto. Pero si tú quieres comunicar y tú quieres poner en valor, tienes que hacerlo para un público muy específico. Luego bueno, te puede comprar quien sea, ¿no? Te pongo el caso de Nespresso. O sea, Nespresso, cualquier, cualquier persona puede comprar un Nespresso, pero toda la comunicación de Nespresso está dirigida sobre todo a un perfil más femenino, a un perfil de mujeres de mediana edad, mujeres además de una clase social media alta, normalmente que son eh, eh, eh, trabajadoras, que son profesionales, con cierto perfil ejecutivo. Pues claro que cualquiera puede comprar Nespresso, pero toda la comunicación, y ahí está George Clury, por ejemplo, ¿no? de Nespresso, va dirigida a ese target, a esa audiencia. Lo mismo en nuestra empleabilidad, es decir, no quiere decir que alguien me llame para algo que me pueda interesar en un momento determinado. Pero mi comunicación, mi posicionamiento en LinkedIn, en mi currículum, mi mensaje, tiene que estar dirigido a algo, algo mucho más eh, concreto. ¿no? ¿Y por qué le llamo el medito del marketing? Porque, claro, implica elegir e implica ese miedo de, ¿y si, y si apuesto por algo? Que no es lo que, lo que sería más interesante, ¿no? Pero yo también digo, ¿y si apuestas por algo? y alguien ve que efectivamente tú eres el profesional más interesado en ese sector y con más habilidades, pues entonces ahí vas a estar tú, ¿no? Hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse. Bien, para terminar, eh, ¿con qué frase terminarías? Si, si tuvieras que dar una frase, decir un mensaje a, a todas estas personas jóvenes universitarias que que bueno que, que empiezan, digamos, ¿no, de alguna manera su carrera eh, hacia la empleabilidad, ¿qué les dirías? Pues mira, yo, yo les diría varias cosas, la primera es eh, que, que escuchen su, intu su intuición, que miren hacia adentro y que que, que sueñen, ¿no? Que sueñen con, con aquello que realmente les apasiona y a lo que les gustaría dedicarse, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una parte muy bonita que muchas veces la sociedad y nuestro entorno como que nos limita. No, por favor, o sea, que no nos limitemos en, en, en soñar y en, y en visualizarnos, ¿no? Haciendo profesionalmente algo con lo que de entrada tenemos la intuición que podemos ser felices y disfrutar mucho, ¿no? Les diría, por supuesto, que no... Eh, que no dejen de, de trabajar en conocerse, ¿no? En desarrollar su autoconocimiento, en, en trabajar en sus habilidades comerciales, ¿no? Eh, que yo creo que es fundamental para cualquier profesional independientemente del sector y del área, y del área funcional que construyan su red de contactos desde ya, ¿vale? Y no solamente es dedicarse a sumar contactos, sino también a, a establecer y a construir relaciones interpersonales, ¿no? Que puedan ser una oportunidad en el futuro. Y que si no trabajan ellos su marca personal, Rosa, eh, alguien más la va a trabajar, pero no por ellos. La van a trabajar por los demás, ¿no? O sea, al final... ...todos nos etiquetamos, todos nos posicionamos... ...y trabajar nuestra marca personal precisamente va de eso... ¿no? ...de coger las riendas de mi carrera profesional... ...y coger las riendas de, de, bueno, de cómo quiero que estar en la, en la mente de los demás... ...cómo quiero que me posicionen a nivel profesional. Pues muchas gracias. Yo voy a concluir con una tuya... ...pero que a mí me gusta, ya lo he dicho antes... ...y es que eh, no solo hay que ser bueno, ...nos tenemos que preparar, nos tenemos, tenemos que estudiar... ...tenemos que eh, trabajar esas habilidades... Pero no basta solo con ser bueno, hay que ser bueno y parecerlo. Muchísimas gracias y esperamos que os hayan ayudado estos tips en marca personal. Gracias. Gracias Rosa, muchas gracias.